Siguiente el programa, ahora toca eh, la mesa de redonda del debate que va a empezar eh, versando respecto al arreglo de diferencias entre estados e inversores. Es decir, con esos mecanismos que se están pre previendo para ver eh, cuando haya discrepancias entre los estados eh, y los inversores eh, privados, cómo solventarlos. Eh, me pedí, sin embargo, Federico, antes de iniciar eh, esto, una mini respuesta por alusiones a, a parte de lo que ha comentado Tom. Eh, se, se lo voy a permitir siempre que me prometan que luego les dejamos a los siguientes ponentes y así los puedo presentar eh, que iniciemos eh, el estudio del mecanismo de arreglo de, eh, de diferentes. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora, eh, bueno, muchísimas gracias. Y nada, solo voy a quitar 30 segundos. Pero quería decir dos cosas. Una, yo compro... No sé si el 90 o el 100% de la introducción de Tom. ¿Vale? O claro. creo que. Mmm, lo que pasa es que me parece que hay una cuestión, a lo mejor yo soy más académico y él es más activista, y. Pues, lo entiendo, pero me da la sensación de que muchas de esas cosas no tienen que ver directamente con lo que estábamos hablando del acuerdo. Él no va a decir que indirectamente sí tienen que ver, pero yo creo que se puede estar muy en contra de todas estas cosas que han pasado en estos últimos años, porque yo estoy completamente a favor de lo que ha dicho él, pero que eso no quita que algunas de las matizaciones sobre el acuerdo creo que conviene separar o ser un poquito más preciso, sobre todo en un foro como este, donde para él también tenemos que informar mucho y luego debatir. Y luego, hay algunas cosas de las que él ha dicho que dejo a los de derecho, porque yo soy economista, pero yo creo que no son estrictamente ciertas. Por ejemplo, lo del acuerdo de nación más favorecida. Si eh, he estudiado, si yo le doy acceso a mi mercado al país A, eh, en la OMC se lo tengo que dar a todos los demás miembros, pero si estoy haciendo un acuerdo preferencial con otro país, no tengo por qué darse. Y así hay alguna otra cosa que luego sacaremos, eh, donde creo que hay un punto en el que hay que ser un poco más técnico y no estoy totalmente de acuerdo con hablar de las Muchas gracias, Federico. Bueno, pues, como veis, vamos a tener materia para debate eh, largo y tendido, intentando cumplir el horario. Y, y si os parece, vamos a empezar con la mesa redonda y para ello voy a invitar a los siguientes eh, dos, dos ponentes que se incorporan a, a la mesa. Por una parte tenemos a Juan Hernández, que es doctor en Derecho, profesor eh, de Derecho Laboral en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de T -T A. Es también investigador del Observatorio eh, de Multinacionales en América Latina y es colaborador en la campaña ttip Aries. Y, por otra parte, eh, mi compañero de departamento, Íñigo Irureta Goyena, también doctor en Derecho, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco, Oscar Rico, Universidad de de Atea, y es experto, precisamente, en acuerdos internacionales de inversión y arbitrajes internacionales. Ambos han publicado mucho y muy bueno eh, sobre estas cuestiones, y, por tanto, bueno, pues, eh, tenemos dos voces muy autorizadas eh, que se incorporan a la mesa y que, a, a las que les vamos a pedir, para empezar, eh, bueno, pues que hagan, nos hagan una presentación precisamente del primer objeto de debate en esta mesa, en esta mesa redonda, que es precisamente si este, este arreglo de diferencias entre Estados e inversores que se está dibujando en las negociaciones sobre el TTIP es o no un mecanismo al servicio de los intereses privados. Eh, y si te parece bien, eh, quizás no. empezará el profesor y bueno, pues te que responder. Bueno, eh, bueno, buenas tardes a todos, eh, tenemos unos 10 15 minutos ¿no? eh, para hacer una pequeña presentación, bueno, intentaré ser breve, aunque no es fácil, porque hay muchas cosas que comentar, y bueno, lo que intentaré es dar una visión personal de lo que es el arbitraje de inversión y lo que implica realmente eh, este, este tipo de arbitrajes y la importancia que puede tener en el marco de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversión. Bueno, eh, voy a partir de una simple afirmación, que, que es el arbitraje de inversión, bueno, eh, o este mecanismo arbitral, vamos a decir que es una bestia, pero que no es tan fiera. ¿eh? Entonces, bueno, de, de todas las críticas que se están haciendo respecto a este mecanismo, yo entiendo que hay mucho de lo que es cierto, pero pero mucho también de mito, Estrés no es tanto como parece que lo es. ¿no? Voy a intentar matizar algunas de las cuestiones que se dicen de, de este mecanismo y de intentar acentuar bueno, un poco ¿no? el discurso eh, que se hace en a este mecanismo. Además, me he dado cuenta, porque Federico también ha comentado, que para él es uno de los aspectos más discutibles del de tratado, en este caso del Tratado de Libre Comercio, también lo es para Tom, y me imagino que para Juan también es uno de los aspectos más, más peligrosos o discutibles. ¿no? Pero igual, y, y yo no quiero decir que esté a favor de este mecanismo, pero ¿eh? voy a ser la opinión más matizada ¿no? a este caso. Intentaré argumentarlo. ¿eh? Bueno, dicho esto, es una institución muy debatida. ¿eh? Eh, muy debatida últimamente, pero, pero no es una institución nueva. Pues a mí me sorprende que el debate sea tan acalorado en estos momentos, cuando el arbitraje de inversión es una, una institución que ya tiene una vida bastante larga. ¿no? Eh, la razón de ser de arbitraje de inversión tampoco tiene mayores misterios. ¿eh? Ya eh, desde, que, eh, se dan bueno, desde que existen intereses privados en, en, en, en países extranjeros, bueno, y desde que existe ¿no? la figura de lo que es la expropiación, que, que ya eh, podemos ir años atrás, eh, existe el, el problema de las diferencias, de las controversias que surgen entre los estados que expropian y, las, y los extranjeros que tienen bien en sus países. ¿Qué es lo que sucede? Que esto, en una, vamos a ver eh, los alumnos de derecho internacional público es que lo, sea, lo saben, eh, es un poco el ARC, pero una vez que surge la controversia en este tipo de situaciones, ¿no? cuando hay intereses privados extranjeros ¿no? que chocan con los intereses del Estado, el Estado que es propia, eh, a veces eh, con causa de utilidad pública, pero bueno, cuando se un acto de expropiación, que por otra parte hay que decir es un acto totalmente legítimo del Estado, entonces no cabe poner en duda el derecho a expropiar de los Estados, no ya dicho por delante. Eh, el método de resolver estas controversias clásico ha sido que, bueno, que el extranjero acude a los tribunales internos, una vez que acude, eh, agota todas las leyes internas de ese Estado, bueno, en su caso es el Estado quien hace suya su ca la causa de ser nacional y acude, vamos a decir, a instancias internacionales a reclamar esa posible violación de normas internacionales. Este, es, este ha sido el sistema clásico. ¿Qué es lo que sucede? Que en otro contexto, y no estamos hablando ya de, de relaciones de inversores europeos en Estados Unidos, sino que. Tenemos que ir años atrás y estamos hablando de inversores de estados occidentales, principalmente europeos, pero también americanos, que invierten en países en vías de desarrollo. En estos casos, estos inversores no se conforman con este sistema. ¿Por qué? Porque entienden, por una parte, que es, que es un sistema que favorece al Estado, en el sentido de que es, es, es al mismo tiempo juez y parte. ¿no? Ese juez es, por una parte, que expropia y, por otra parte, quien juzga esas situaciones en sus tribunales. Y los inversores extranjeros pues, no se fían mucho de estos tribunales internos. Bueno como alternativa ¿eh? a este sistema clásico, es cuando surge la arbitraje de ¿Eh? inversión. Vamos a buscar, y lo voy a decir, pero luego ¿eh? lo voy a decir entre comillas, vamos a buscar un foro neutral, terceros ¿eh? imparciales, que decidan sobre esta controversia. Y nos comprometemos a aceptar lo que digan estos, ¿eh? estos tribunales arbitrales. Este es un poco el origen de la arbitraje de inversión. Y digo que no es algo nuevo. Porque ya en 1965, estamos hablando ya de muchos años atrás, se celebra un tratado que es fundamental para el arbitraje de inversión, que es el Convenio de Washington de 1965, impulsado por el propio Banco Mundial. Y bueno, parece, algunos me parecerá un, un poco, no sé si les parecerán tomadura de pelo, pero el Banco Mundial justamente promueve este nuevo instrumento, eh, este, este, este arbitraje o este centro internacional de arreglo de diferencias en materia de inversiones para resolver justamente controversias entre Estados e inversores lo promueve como un, como un instrumento para promocionar la inversión privada en los países en vías de desarrollo. Porque entiende, y esto, es, esto puede ser discutible, pero porque entiende que la inversión privada es bueno para el desarrollo de estos estados. Bien, ¿eh? entonces esta es la razón de ser, no es, de, no es el origen, pero sí es un momento importante para el arbitraje de inversión. Y posteriormente, este arbitraje de inversión, especialmente a partir de los años de 1990, se extiende y se convierte en, a, en el sistema generalizado de resolver las controversias en materia de inversiones. ¿Y cuál es la razón de esta generalización? Bueno, la razón es muy simple. Que se celebran masivamente tratados internacionales de inversión. O sea, tratados para la promoción y protección recíproca de inversiones. Tratados bilaterales que en la actualidad, eh, y yo creo que el dato es importante, en la actualidad existen más de 3.300 tratados bilaterales de inversión que incorporan el mecanismo del arbitraje de inversión. Entonces pues no es nada nuevo. No estamos hablando de... de y en este caso estamos poniendo en duda el arbitraje de inversión en un único tratado internacional. Que no digo que no sea importante, obviamente es importante, es especial. ¿eh? El, la, la importancia cualitativa del ¿eh? TTIP yo creo que no cabe con en duda. Pero existen 3, 000, más de 3.300 tratados bilaterales que incorporan este mecanismo. España, por ejemplo, tiene celebrado más de 70 tratados bilaterales. Estos tratados bilaterales han pasado por el Congreso de los Diputados. No ha habido ninguna oposición por parte de ningún partido político a este tipo de tratados bilaterales. El problema, que es? En mi opinión, ¿eh? ¿cuándo surge el problema de estos, de estos de, del arbitraje de inversión como mecanismo? Surge cuando los estados desarrollados, esto es nosotros, Europa, nos situamos en la, en la posición del demandado. Esto es, el arbitraje de inversión nos sirve cuando es para proteger nuestras inversiones en los países en vías de desarrollo. Pero cuando se trata de que, de que el estado demandado sea uno de los nuestros, entonces es cuando no nos gusta este mecanismo. ¿Eh? Yo esto lo quiero poner. Sobre la mesa, porque eh, yo creo que este debate que es necesario y que es interesante, y además voy a intentar luego, eh, si, eh, con, si tenemos tiempo, eh, intentaré argumentar porque a mí también en el arbitraje de inversión hay aspectos que no me gustan absolutamente nada. Pero es, es, este doble discurso, ¿no? Este doble discurso del arbitraje de inversión no nos supone ningún tipo de problema cuando es eh, eh, tratados bilaterales que prácticamente son unidireccionales, esto es para proteger nuestras inversiones frente a otros estados. Y no nos gusta cuando somos nosotros, cuando nos ponemos en la situación del Estado de Manda. Y esto ha sucedido ahora en Europa, pero esto sucedió antes también ¿eh? entre Estados Unidos y Australia. Y esto, es, es, y esto se planteó también después del TLCAN o el NAFTA. ¿eh? Bueno, dicho esto, voy a intentar avanzar. Yo creo que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer para responder, bueno, si la retraje de la inversión puede ser un instrumento útil o no, es el siguiente. es una pregunta muy sencilla. ¿Es, eh, ¿es deseable atraer. ¿Es deseable la atracción de inversiones privadas? Entonces, ¿la inversión privada es algo positivo o es algo negativo? Esta es una, la primera pregunta, la primera la pregunta fundamental. Si partimos de la base de que la inversión privada no es beneficiosa para el Estado que la reciba, prohibamos proib proib las inversiones extranjeras y no necesitamos ni arbitraje de inversión. La, si la pregunta es positiva, esto es, si entendemos que la inversión privada es positiva, entonces obviamente el inversor extranjero necesita seguridades. Y, y al inversor extranjero hay que dar seguridad ¿Y cómo se puede dar esta seguridad jurídica? Bien, dándole una protección sustantiva y dos, dándole mecanismos, en este caso de carácter procesal, alternativas a los tribunales internos. Esta es, esta es la idea original. Entonces, yo creo que ahí está ¿eh? la, la, la, la pregunta fundamental. ¿Qué tipo de inversión, o mejor dicho, eh, queremos promocionar la inversión privada extranjera, sí o no? Yo entiendo que la respuesta correcta es la intermedia, es La inversión privada ¿eh? no es siempre beneficiosa, obviamente que este es el, vamos a decir, el punto de partida del capitalismo neoliberal actual, ¿no? que toda inversión privada es, es, por definición, positiva. Yo creo que esto se debe destacar. Hay inversiones privadas que no son positivas, que no son beneficiosas para el Estado de la sociedad. Pero hay otro, otro tipo de inversión que puede entenderse que es beneficiosa. ¿no? Si es una inversión que advierte ¿eh? positivamente en el desarrollo de ese Estado, y cuando digo desarrollo, digo desarrollo social, económico, cultural, ¿eh? entendiendo el desarrollo como un concepto amplio, ¿Por qué no va a ser positivo? ¿Y por qué no tenemos que promocionar este tipo de inversiones? Por tanto, partiendo ¿eh? de esa afirmación. No sé cuánto tiempo, 110 minutos. ¿De vale, no llevo a decir, a ¿Eh? ¿Cuáles son las críticas más recurridas respecto al arbitraje de inversión? Bueno, y, y voy a decir que la mayoría de ellas tienen una base cierta, pero que para mí se ha llevado, en este discurso se ha llevado un extremo que, que, que los caracteriza. Y caracterizar el arbitraje de inversión para mí lo que hace es debilitar el discurso. Entonces, yo creo que hay que subrayar cuáles son ¿no? las, las, eh, los problemas que plantea las, eh, las insuficiencias de la arbitraje de inversión para que el discurso sea creíble y sea un discurso contundente. Bueno, por una parte, se habla de que la arbitraje de inversión solo beneficia al inversor. Eh, según cómo lo enfoquemos, esto es cierto. Esto es, los tratados de inversión, el TTIP, en su apartado de protección de inversiones, solo prevé derechos para el inversor, no prevé obligaciones. Eso es cierto. Entonces, en este sentido, ¿sólo favorece al inversor? Bien, es cierto. Eh, ahora bien, si acudimos a la práctica arbitral, nos daremos cuenta que la mayoría de las decisiones son favorables a los estados. Entonces, no son tribunales imparciales, que es a veces lo que a uno parece eh, inferir ¿no? de, lo, de lo que se dice la práctica de inversión, como si fueran tres personas, tres particulares que se ponen de acuerdo para dar la razón a la empresa. No es esto. La práctica, yo creo que la cuestión la práctica arbitral es bastante más seria en este aspecto y no se observa ningún tipo de conspiración favorable a las empresas multinacionales. Efectivamente, es un instrumento que, del que solo se pueden, eh, so, se pueden eh, servir ellos. Pero la práctica arbitral demuestra que su actuar no es, eh, vamos a decir, en este sentido, no está condicionada. Eh, el, el peligro de las decisiones contradictorias tribunales distintos, en ausencia de una instancia de apelación, bien es cierto, pero yo entiendo que es un problema menor, no me voy Luego sí que podemos mencionarlo. La privacidad y confidencialidad de estos arbitrajes. Este ciertamente es un problema, mejor dicho, era un problema mayor antes que ahora, porque también es verdad que el arbitraje de inversión paulatinamente ha, ha, ha ido ganando en transparencia. Podríamos poner ejemplos sobre ello, pero lo voy a dejar ahí. Eh, para mí uno de los problemas que plantea el arbitraje de inversión y que... Y que desde luego yo creo que es un problema real, que es el de la discriminación. Discrimina al extranjero frente a nacional. ¿Eh? Pero esto siempre ha sido así. ¿Eh? Esto era así hace 50 años y sigue siendo así. Bien, si podemos promocionar la inversión privada extranjera, bueno, pues igual ese es el ¿Eh? Eh, tercera, pues, tercera bueno Una de las críticas fundamentales, ¿eh? el, el efecto del enfriamiento regulatorio, de que se suele hablar, ¿verdad? ¿Eh? El tema del enfriamiento regulatorio. Eh, y aquí se ponen un montón de ejemplos ¿no? de casos en los que una empresa multinacional ha demandado a un Estado bueno, y antes se ha puesto uno de los, uno de los ejemplos ¿no? el Lompan contra Canarán, ¿no? una empresa eh, que, eh, eh, que, que, que entiende eh, que, se, que se siente perjudicada por la moratoria en el, eh, en el uso del fracking eh, como para la extracción de, de energía que en un momento determinado entiende que esa moratoria perjudica sus intereses particulares y le manda al Estado bueno, es cierto ¿Eh? Y aquí vamos a decir que hay una medida medioambiental que es esta moratoria ¿eh? que se pone en duda. O mejor dicho, los efectos de esa medida son los que se ponen en duda. Hay otros, hay otros ejemplos. Antes que ¿eh? los ejemplos más recientes, podemos ir a los ejemplos que planteó el TDK. ¿eh? Las estadísticas medioambientales del Telecán, comenzando por la primera que yo, que yo creo que fue la que llamó, eh, el, el que saltó la alarma, ¿no? de los, en este caso de la sociedad. Eh, Norteamericano, tanto canadiense como de Estados Unidos, que fue el asunto de Ethiopia Corporation contra Canadá. ¿Eh? En la prohibición de uno de los de una, un aditivo de gasolina con el cual comerciaba o con el que tenía negocios esta esta empresa, el Etic Corporation, que, que entiende que esa prohibición ¿eh? de, ese, de ese elemento, de ese, de ese, producto, perjudica su inversión y demanda al, al Estado de Canadá. El Estado de Canadá, efectivamente, ¿eh? ante la preocupación de que pudiera ser condenado para una economía mineraria, era un acuerdo con el Etic corporation, y no sé si son 100 millones, un acuerdo de unos 12 millones que paga y por tanto se retira la demanda. ¿Enfriamiento regulatorio? Sí, puede ser. Esto puede afectar a ese Estado a pensarse muy bien si adopta o no adopta una medida regulatoria, es una medida medioambiental que en su caso pueda prever, eh, que puede perjudicar a una empresa extranjera y que esa posibilidad eh, de perjudicar a esa empresa extranjera y que esa es es empresa extranjera posteriormente, valiéndose de esta cláusula de arbitraje, pueda demandarle ante un tribunal que no son los suyos, sino un tribunal internacional compuesto por tres personas, tres árbitros elegidos por las partes. ¿Eso le puede preocupar al Estado? Obviamente le puede preocupar. Y yo entiendo que sí es una de las cuestiones preocupantes de la licencia de inversión, ¿no? el efecto que puede tener en la facultad regulatoria de los Estados, sobre todo en materias que, son, que afectan a los intereses esenciales de la sociedad, ¿eh? que pueden ser materia medioambiental, derechos humanos, energías servicios esenciales como la, el suministro de agua, de electricidad, la gestión de residuos, de residuos peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos sumar, ¿no? Una de las características fundamentales, y esto también es ¿eh? el resultado de la, de la evolución del propio arbitraje de inversión, es que a día de hoy, el arbitraje de inversión no es el arbitraje al uso, ¿eh? que, que, que siempre ha sido, ¿no? Pero el arbitraje, cuando pensamos en arbitraje, normalmente pensamos en el arbitraje entre dos empresas, ¿no? Un arbitraje privado, un arbitraje comercial, y este arbitraje no es arbitraje comercial. En este tipo de arbitrajes están en juego intereses fundamentales de la sociedad. El interés público, que ¿eh? está presente en las diferencias, que se someten a arbitrajes es de primera magnitud. Y eso, es, y eso hace que este arbitraje sea especial. Y especial en el sentido que nosotros tenemos el derecho de que estos arbitrajes sean más públicos sean más transparentes, tengamos más información. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando ahí no es simplemente un interés patrimonial entre dos personas, sino que lo que está jugando igual puede ser el suministro de agua, eh, la eh, bueno, pues eh, la utilización de ciertos elementos que pueden ser dañinos para el medio ambiente, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, una crítica que yo entiendo que sí tiene su fundamento, pero que luego lo, bueno, a continuación lo voy a matizar... Porque yo creo que realmente el problema del enfriamiento regulatorio y el problema del poder regulatorio no está en el arbitraje. El arbitraje no es el responsable de este problema. El problema, y, y, y tengo más cosas que decir, pero por, la, por ahora lo voy a dejar aquí para que puedan intervenir los demás. En mi opinión, el problema no es el arbitraje, aunque tenga aspectos criticables que luego podríamos ir detallando. El problema está en la regulación sustantiva. Esto es. El problema no es que una, que una empresa pueda ir al arbitraje. El problema es que una empresa puede ir al arbitraje a reclamar a un Estado que una medida medioambiental es compensable. Ese es el problema. ¿Y el problema dónde está? Está en la regulación sustantiva, está en las cláusulas como el de la expropiación, que cuando se habla de expropiación se habla de expropiación, nacionalización y medidas de efecto equivalente. ¿Qué es eso de medida de efecto equivalente? Pues es un misterio. Y es un misterio que lo van a resolver los tribunales arbitrales. La culpa no es del tribunal arriesgado. la culpa es de quien recogen el tratado que, los, las, que las empresas van a ser compensadas por las medidas de efecto equivalente. Y cuando no se detalla, ¿qué es lo que significa esa medida de efecto equivalente? O el problema es, ya dejando de lado la expropiación, porque ahí también podríamos discutir, ¿es igual una nacionalización o una expropiación? Hasta hace 40 años no fue sí. ¿Eh? El problema, por tanto, no es ese. El, eh, el problema está ¿eh? en la regulación sustantiva. Trato justo y equitativo. ¿Qué es trato justo y equitativo? O dicho de otro modo, ¿qué es un trato injusto o inequitativo? Bueno, pues eso es lo que van a resolver los tribunales. Pero el problema no es el tribunal, el problema es la norma que tiene que interpretar el tribunal. El problema no es, cuando se habla del arbitraje no, es que esto puede suponer que el Estado tenga que hacer frente a unas compensaciones multimillonarias. Es cierto. ¿Pero por qué? ¿Porque lo deciden unos árbitros? No, porque en el tratado se dice que la compensación tiene que ser pronta, adecuada y efectiva, y la, y la compensación adecuada es la que implica el valor justo del mercado. Y ahí entran los economistas. Y ahí es cuando empiezan a aplicar el espacio de flow y otro tipo de mecanismos que ¿eh? no es muy procesante, pero sí implica tener en cuenta ganancias futuras. Bueno. Termino con esto, para, para resumir. ¿eh? La arbitraje de inversión sí si tiene aspectos criticables, yo creo que se puede mejorar. La nueva propuesta de la Comisión, para mí, no cambia mucho la, el escenario anterior. Es, ahora se está proponiendo un tribunal en ¿eh? un sistema de corte de inversiones, pero yo creo que no cambia mucho la idea de la arbitraje de inversiones. Y si, realmente el problema está en la, en la regulación sustantiva. Y un último detalle: el acceso a los. No, no lo vamos Sergio la palabra ahora, el profesor es su eh, Arranche, Andeo, Arranche, Andeo, buenas tardes a todos y a todas. y Muchas gracias por vuestra, vuestra asistencia y también muchas gracias a, a los compañeros y compañeras que han organizado la jornada, compañeros de la universidad y en especial a Ander con quien he tenido la, la, la, la, la suerte de haber estado hablando sobre cómo intervenir en la jornada. ¿no? Eh, bien hablar del de arreglo de diferencias en 10 minutos es bien complicado en minutos, ¿no? yo voy a utilizar ideas fuerza primero ideas fuerza relacionadas con el sistema el ISS en general para después aterrizar en el TTIP y en la reforma que la comisaria y la comisión han establecido en, en el primer punto yo diría que hace tiempo y se ha, se ha dicho, y eso estoy de acuerdo hace tiempo que este mecanismo está funcionando y además vinculado, sobre todo a partir de los años 90, a acuerdos de comercio universal. Este es un mecanismo, yo adelanto mi posición, porque lo hemos estudiado y se ha evaluado ya sus impactos. Sus impactos, a mi parecer, en muchísimos casos son demoledores contra las mayorías sociales y otras partes del planeta. Están sustentados estos tribunales para favorecer intereses privados de las grandes corporaciones. Evidentemente esta hipótesis hay que demostrarla y en eso estamos, ¿no? Primera cuestión. La primera cuestión es que el arbitraje, este arbitraje de inversiones en el cual, y esto lo subrayo, es un arbitraje donde un particular llamado empresa transnacional demanda a un Estado y no cabe reciprocidad. Diferenciemos de otro tipo de arbitrajes. Es un arbitraje de entrada asimétrico, absolutamente asimétrico, porque no hay reciprocidad. Está hecho en su origen, en diseño... Para que las grandes corporaciones de los países enriquecidos puedan demandar a los países empobrecidos y puedan demandarles y tirarles contra las cuerdas para que la acumulación de riqueza que obtengan en estos estados sea una acumulación rápida ilimitada e y a costa de derechos de las mayorías. Yo creo que este elemento de que es absolutamente un particular el que demanda es un elemento importante. La segunda cuestión es que este arbitraje forma parte de lo que algunos denominamos arquitectura de la impunidad. La arquitectura de la impunidad es una cadena de imposición contra mayorías sociales y, medioambientales y derechos medioambientales que está formada por distintos eslabones. Uno de estos eslabones es este, es este arbitraje ISDS al que me estoy refiriendo. Los otros hacen referencia a los propios contratos, a los acuerdos de comercio de inversiones, decisiones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etc. y que tienen una característica. Y aquí... No se puede hablar, a mi parecer, de este, de este arbitraje como si una pieza de un, de un puzzle fuera, que se saca fuera y se analiza fuera. Esta pieza debe ser estudiada dentro, de la, perdón, dentro del propio eh, puzzle, no como una pieza separada. Y en el puzzle hay relaciones de poder, hay relaciones de dominación, y hay una imperatividad y coercitividad, y como hablo casi para colegas, imperatividad y coercitividad de normas de comercio y de inversiones que en el ámbito global disponen de amplia accesibilidad y justiciabilidad por cierto, nunca separéis esto porque es un elemento asimétrico de los controles de las transnacionales sus obligaciones están reenviadas, reenviadas a un derecho internacional absolutamente frágil y si no, que alguien me diga que se puede defender un convenio de la con, con alguna de las cláusulas de los acuerdos de comercio el punto exige hablar de asimetría normativa y de cómo los Estados no controlan a las transnacionales, porque los Estados matrices, el Gobierno español, no controla ninguna de sus transnacionales, las apoya, no las controla, en ningún caso aunque tener derechos, y los Estados receptores en muchos casos son Estados receptores absolutamente sometidos a un modelo neoliberal de concepto de desregulatorio. Cuando me, hablaba el compañero que comparto de la norma sustantiva, cuidado, norma sustantiva, sometida a procesos de, de, de desregulación en un en una complicidad a cuatro vértices donde el país de matriz, el país receptor instituciones financieras y la propia empresa transnacional tienen importantes responsabilidades el puzzle exige hablar de relaciones de poder no podemos sacar la pieza y decir es muy bonita, es roja no, no, es una pieza vinculada al puzzle de relaciones de poder y a la asimetría normativa que es el elemento central que a mí me preocupa muchísimo en este momento contemporáneo donde los tratados de derechos humanos son llevados hacia el derecho blando, hacia el no derecho, hacia la no exigibilidad, si no miremos los refugiados, y los derechos comerciales y de inversión se llevan a la máxima imperatividad, y si no vemos, veremos como un memorándum cuasi administrativo vulnera la constitución griega, vulnera un referéndum griego y vulnera el derecho internacional de los derechos humanos. Además, hay otra cuestión que me parece muy importante especificar. El principio de, de este acuerdo viene marcado por lo que se ha comentado de si una inversión es buena o mala. Una inversión es buena o mala si la medimos, no es buena ni mala si la medimos y las transnacionales se llegan a medir, no dan datos de medición, se llegan a medir y cuando nosotros podamos medir podremos hablar. Pero el principio jurídico sobre el que se sostiene, perdonad que hable rápido porque voy decir bastantes cosas, el principio jurídico sobre el que se sostiene es el de la seguridad jurídica, principio que yo comparto también, pero atención, ¿cuál seguridad jurídica? ¿cuál prima sobre cuál? ¿por qué la seguridad jurídica de las inversiones? y del comercio prima sobre la seguridad de las mayorías sociales. Es que los tratados ratificados por los estados receptores de la inversión de derechos humanos, de derechos medioambientales, no valen exactamente igual que los acuerdos de comercio y de inversiones. Es más, yo digo no solamente que hay que cruzar, yo digo que hay jerarquía superior, y la jerarquía superior son los tratados de derechos humanos. Y lo que Evo Morales hizo con las nacionalizaciones, no solo lo hizo porque lo pensaba, sino porque debía hacerlo ante un país empobrecido, pauperizado, donde las transnacionales han utilizado un botín de acumulación de recursos a costa de la pobreza del pueblo boliviano. El principio de seguridad jurídica de las inversiones, yo os pido que prestéis atención, tipo social, cuando veáis, se toca a una empresa, inmediatamente a Repsol se le hace algo en Argentina, seguridad jurídica, cuidado, primero se ha cumplido con sus obligaciones y segundo... Crucemos las jerarquías de seguridad que en el derecho internacional no podemos seguir sosteniendo la barbaridad de la fragmentación del derecho internacional. No es razonable y además, a mi parecer, no se sujeta a derecho. Por cierto, que lo diga yo os puede parecer... bueno. Pero yo creo que hay gente muy importante como el relator Zayas, gente del Sistema Internacional de Naciones Unidas, en sus informes ratifican, o yo ratifico las tesis de la quiebra de las autoridades públicas, de las mayorías sociales, por la vía de los acuerdos de comercio y por la, por la vía del arbitraje. Además, os diré, y esto es una diferencia que tengo, el arbitraje es más o menos neutral. ¿no? El arbitraje no es neutral, el que estamos hablando, en ningún caso es neutral. Y no es neutral. Porque si no, ¿por qué existe el arbitraje y no existe Poder Judicial? ¿Por qué la propia comisaria ha cambiado la denominación del ISDS y lo denomina hablando de la palabra tribunal? Porque quieren vincularlo a Poder Judicial. Pero no, como muy bien se ha dicho, no cambia sustancialmente los nudos del arbitraje. No es Poder Judicial, es Poder Privado, donde un particular llamado Empresa Transnacional demanda a los Estados. Y la pregunta es, ¿y la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía no puede acceder a un tribunal así? ¿Por qué Repsol cuando fue expulsada de Argentina realizó cuatro mecanismos políticos procesales de los que estoy hablando? Demanda ante Nueva York con problema de accionariado, demanda ante el CIAD y Tribunal arbitral Privado, demanda dentro de los tribunales argentinos razonable y demanda incluso por pues, extraterritorialidad alucinante, permitiendo la expresión a un tribunal español. Y el pueblo macuche de Argentina que, que a, a, alega vulneraciones gravísimas de derechos humanos por Repsol ¿Qué alternativa tiene? Demandar a Repsol ¿Dónde? En Argentina. Punto. Como Repsol, punto. No puede demandarle, podrá hacerlo por la vía de demandar a Argentina, pero no a Ruso ¿Pero por qué esta simetría? ¿Sabéis por qué? Porque el arbitraje tal no está montado, y permitirme la palabra por decirlo rápido. Es una justicia para ricos. Así de claro. Avanzando. Eh, respecto a los tribunales, yo no voy a entrar en concreto, pero... Hombre, ganan mucho dinero los árbitros. Mucho dinero. ¿eh? Claro. os puedo decir lo que ganan, luego se lugar a las horas Además, la mayoría de ellos son... Eh, de los países enriquecidos y además han aumentado exponencialmente las demandas de arbitraje miremos las del 96 y miremos ahora de 58 casos a 696 y fundamentalmente ¿por qué demandan? porque es río revuelto ganen o no ganen, negocian previamente o están en la opacidad pero acumulan riqueza de una manera inusitada demandas que crecen en dinero sin ninguna lógica jurídica o por lo menos con muy poca lógica jurídica porque veamos el tema de la expropiación o la no expropiación ¿Sabéis qué ocurre? Miren, lo que ocurre es que en estos momentos los derechos económicos de las transnacionales se considera que por la vulneración de determinados requisitos puntuales de los tratados y acuerdos de comercio y de inversiones su vulneración implica automáticamente la indemnización y se está avanzando, ¿sabéis, hacia qué? Hacia la eliminación... Del riesgo, el posible riesgo empresarial que ya me gustaría hablar de la a mí en el sistema capitalista, ese riesgo empresarial está desapareciendo y el arbitraje de alguna manera lo está favoreciendo. Además, eh, la, muchas de las sentencias de estos tratados, perdón, de estos tribunales, mmm, son sentencias que están afectando a políticas públicas y además son sentencias que generan enfriamiento. Esto es una cosa de quiebra de soberanía democrática manifiesta. Porque, claro, se me puede decir que la seguridad jurídica en Ecuador es una seguridad jurídica. ¿Pero para quién? ¿Cómo el Ecuador antes de que estaba Correa y ahora? ¿Una seguridad jurídica mala para quién? ¿Para las empresas transnacionales o para los ecuatorianos? Choque de seguridades jurídicas. Lo que quieren poner por delante es una estructura, insisto, de fortalecer y blindar el derecho económico sin ningún tipo de riesgo. Y para eso, y ya entro en el final en, en la propuesta de Mastro, y lo que ocurre con el CTIP, luego habrá tiempo, pero... Eh, Hablaremos de que ha sido rechazada por una encuesta, que en fin, es, es muy cuestionado el ISDS por magistrados, por asociaciones, etcétera, etcétera. Pero quiero, quiero ir al fondo, a los fondos. Y en los fondos, los criterios en realidad lo que ocurre al TTIP, que hace el TTIP, a mi parecer, sitúa arriba en categoría de técnica jurídica la desregulación. Es verdad, que incluye reservas de excepciones, pero ¿sabéis quién interpreta las excepciones y las reservas? El Tribunal Arbitral. Y esto se demuestra en los principios que el TTIP prevé para el Tribunal Arbitral. ¿Qué principios prevé? Eh, ¿Cuál es, por ejemplo, el concepto de inversión? Es un concepto absolutamente expansivo, favorecedor a las corporaciones transnacionales y además afecta a cuestiones especulativas. Eh, ¿Cuáles son los principios? Trato nacional, trato justo y equitativo que se ha comentado, absolutamente indeterminados y que por las, el análisis de sentencias que hemos desarrollado tanto en la expropiación directa e indirecta como en estos principios, se comprueba que son principios favorecedores de la empresa transnacional. Todos ellos además están sustentados por un principio internacional que parece el máximo principio que nos invade a los juristas de la ciudadanía. No, hay que pagar la deuda externa, hay que pagar las deudas, no se puede, no se puede expropiar o si se, se expropia, hay que hacerlo eh, de alguna manera de acuerdo con lo establecido en lo que los acuerdos de comercio y inversiones establecen y no en lo que establezcan sus constituciones y los derechos humanos ratificados. Y de alguna manera el principio es el pacta sub servenda. ¿no? Lo pactado se cumple. Hay que pagar la deuda porque nos hemos comprometido y somos gente de bien. Perfecto. Lo pactado se cumple y el pacta sub servenda es importante. Pero no es importante el reo Si cambian las condiciones, no cambia el objeto. Y el abuso de derecho y el enriquecimiento injusto. Es lógico que Repsol estuviese ganando en Bolivia antes de Evo Morales. 88-12 en, en, en alguno de los pozos. 12 para el país, 88 para el sol. Es que eso no es abuso de derechos, eso no es enriquecimiento injusto. Prima el pacto a su ser venda. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Por una razón. No es porque sí, no es por casualidad. Es porque la acumulación de riqueza de las corporaciones transnacionales, del capital financiero y del capitalismo prima sobre los derechos colectivos, los derechos sociales y los derechos humanos. Muy a terminar. Y, y la manera de terminar es todavía podríamos seguir argumentando más cuestiones. Simplemente, yo sé que estoy haciendo telegráficamente, disculparme, pero eh, tenía ganas de decir estos elementos que son de fondo, porque muchas veces se dice que quienes estamos en contra del ISDS no tenemos rigor, no cuidado tenemos rigor, quizá otro rigor, pero sí tenemos rigor y tenemos análisis teórico. ¿no? Pero en cualquier caso yo sustentaría una cuestión. Mirad, la Asociación Europea de Jueces, la Asociación Europea de Magistrados, ¿no? ha hecho un informe muy interesante que, de él, que se habla un poco de, de, respecto al futuro ISDS, o como ahora se denomina, diferente por parte de la, de la Unión Europea. Nos dice dos cosas. Dice una, y me estoy refiriendo ya a Unión Europea-Estados Unidos. Una, la, la legislación laboral, arbitral, arbitraria, administrativa, de los Estados miembros y de la Unión eh, europea es absolutamente suficiente como para reconstruir todo lo que se ha hablado antes una convergencia reguladora en el TTIP hay regulación suficiente para que no se ne tenga necesidad de, de crear un nuevo tribunal por lo cierto, un nuevo tribunal que además en función del artículo 19 del tratado de la, de, de la Unión Europea está muy claro cuál es la arquitectura jurídica y, y de poder judicial de la Unión Europea no es tan fácil la posibilidad de incorporar un nuevo tribunal ha habido informes respecto al Tribunal Comunitario de Patentes, incluso os diría otra cosa, al Tribunal de Luxemburgo, una sentencia que a mí me parece horrible, pero que la voy a utilizar, el Tribunal de Luxemburgo, creo que fue en el 14, ¿no? no. negó la posibilidad de que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Uno de los argumentos, ¿sabéis cuál fue? Que el Tribunal de Luxemburgo no quería que otro tribunal le hiciera competencia, no le gustaba el Tribunal de Estrasburgo. Ah, cuando es arbitraje de defensa de las corporaciones transnacionales, este argumento se difumina, desaparece. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, una vez más, son problemas de intereses. Pero la arquitectura jurídica de la Unión Europea no permite tan rápidamente que entre un tribunal a tratar. Pero bueno, no, no lo permite. ¿no? Y además, yo creo que esto se puede demostrar. Lo que pasa es que se está haciendo trampa en el solitario y, de alguna manera, espero que los poderes judiciales empiecen a reaccionar. ¿Por ¿Por qué no? Por... Incluso se ha creado la segunda instancia. Todo el mundo qué bien, segunda instancia, seis árbitros frente a los 15 de la primera. Yo me pregunto, ¿segunda instancia, por qué arbitraje? ¿Pero por qué no los tribunales constitucionales? ¿Pero por qué no el tribunal de Luxemburgo? ¿Pero por qué no se, postipo... se crea un tribunal internacional de control a la transnacional de los mapuches también puedan demandar? Las transnacionales también, qué guapa. Pero también los mapuches. ¿Pero por qué no? ¿Por qué se sigue insistiendo en el arbitraje? Pues se sigue insistiendo porque además la propia. Unión de Magistrados, ha dicho que en función de la Carta de Magistrados Europea, secciones 2 y 3, todas las reformas que ha propuesto la Unión Europea son escasas. Son escasas en cuanto a quién va a nombrar a los árbitros, cuánto van a cobrar, qué conocimientos tienen, porque él dice que los conocimientos fundamentales de mercantil, de inversiones y del sistema de arbitraje, la propia Unión de Magistrados, dicen que no es suficiente. Deben saber de derecho internacional, de derechos humanos. Deben saber de legislaciones nacionales y deben saber de legislación comunitaria, porque ahora sabéis lo que ocurre con el arbitraje, no sé si estará de acuerdo o no, pero los árbitros no cruzan los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos y las constituciones de los países receptores, no cruzan las normativas. Y pueden tener en cuenta como algunas sentencias se establecen, pero no cruzan las normativas. Luego las reformas, que por cierto no incorporan ni tan siquiera enfriamiento en los, en los jueces los jueces pueden estar de árbitros, luego se van, luego vienen, o sea, el enfriamiento no queda claro, no queda claro el código ético, y de alguna manera yo creo que las razones de la asociación de magistratura, la, a la que por cierto se une la asociación de magistrados y magistradas alemanes, jueces por la democracia y numerosos juristas, y espero que los miembros del Tribunal Constitucional Alemán y Francés no creo que van a dejar tan fácil que unos árbitros, por cierto no pertenecientes al Poder Judicial, expertos o no, pero no pertenecientes al Poder Judicial, puedan de alguna manera imponer con sus fallos y sus laudos un tratado que yo creo que tal y como en estos momentos aparece el diseño del mismo, es un tratado muy favorecedor de las grandes corporaciones y para eso necesitan un sistema jurídico. Tan importante es el elemento sustantivo, material, sobre que los, los árbitros fallan como el propio arbitraje. Porque si no, mi pregunta es... ¿Por qué hace falta, árbitros? termino, si se me dice que la seguridad jurídica de países, como dijo el Senado español, ¿no? El Senado español, si no una apuesta aquí sobre lo que acertábamos, dijo en el 2010 cuáles son los países que no dan seguridad jurídica a las inversiones y cuáles sí. ¿Sabéis? Claro, si lo digo sabéis que Ecuador, ¿no? que Venezuela, que Bolivia son muy malos porque no dan seguridad jurídica. Y decía, ¿sabéis cuáles son excelentes? México, Colombia, Chile, Perú. Yo soy miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos y he juzgado a México en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Si México es un lugar lleno de seguridad jurídica, como se suele decir, baje Dios y lo vea. La vulneración sistemática de derechos en México es espectacular. Luego, si no en cualquier caso, si no se fían de la seguridad jurídica de los tribunales de Ecuador, de Venezuela o de Bolivia, perfecto. Pero entonces, construyamos un tribunal internacional, insisto, donde las partes puedan acceder y no meros árbitros que uno de los sistemas más importantes no es exactamente un tribunal es el CIADI, pero curiosamente el CIADI está bajo el manto del Banco Mundial. Si el Banco Mundial en la economía internacional de la Unión Europea es una institución europea, perdón, neutral, pues eh, vuelvo a decir lo mismo, el Banco de que es que les les... Bueno, ya. Eh, estamos en materia, ya vemos que, eh, bueno, que el ISDS, el arbitraje internacional para, eh, para resolver las discrepancias entre inversores privados y, y estados, eh, es crucial en este acuerdo y es crucial también en la, en la, en la política internacional y las inversiones internacionales. Vemos también los votos, ya los, manifestado que aunque la Comisión Europea diga ¿no? en, su, en, su, en, en su web que el TTIP tiene como objetivo que las empresas pequeñas, medianas y también las grandes eh, puedan invertir en Estados Unidos o puedan invertir en Europa da la sensación de que no está diseñado para la mercería Manoli y por tanto que sí que está muy diseñado para las multinacionales la pregunta es digo, para seguir un poco la vía por la que vayamos vosotros dos y ampliando a Federico y a Tom la pregunta es el TTIP y concretamente el ISDS colocaría a las multinacionales en un lugar privilegiado frente a los Estados, les colocaría por encima de los Estados. Federico, pues eh, algunos comentarios generales y la para, pregunta para también. Eh, y soy mucho más breve que ya entramos en el en debate activo. Eh, a ver, yo creo que aquí hay, hay distintas cuestiones, vaya por delante, que me parece que hay una, un debate más teórico que es el que estamos manteniendo aquí. Y luego el debate práctico de las negociaciones, que sí que me gustaría mencionar. Porque esto va a estar en el tratado, de al final. Eh, y si no, no va el tratado. Entonces, a lo mejor no hay tratado, y es una buena idea, pero yo creo que va a terminar habiendo un tratado. Y la cuestión es, ¿qué puede sacar Europa en, el, en la negociación a cambio de que haya esta cláusula, que para los americanos es más importante que para los europeos, por motivos que luego podemos debatir, básicamente que, que usan más. Pero bueno, eh, yo creo que hay un tema que sí que es importante y que es el medio de la cuestión, eh, y que que al principio. ¿La inversión extranjera directa aumenta el crecimiento y crea empleo? Porque además de la intervención inicial de Tom, una cosa que quería comentar antes, es que parece que las empresas no crean puestos de trabajo. Y yo a ver, me puedo meter mucho con la estimación de ganancias de puestos de trabajo que se hacen en los modelos, que, creo que no son de fiar, porque no sabemos, pero cada vez que se va una empresa de coches del País Vasco, la gente no está contenta. Entonces, eh, yo creo que es cierto que la inversión extranjera directa en industrias extractivas en países de gobernanza débil, África subsahariana, está muy buena. Y tenemos mil ejemplos. Pero las inversiones que se van a producir entre Europa y Estados Unidos, si aumentan porque hay un acuerdo como el TTIP, o las que ya existen, que son muchísimas, en general son inversiones de largo plazo, que crean, invierten, eh, crean empleo, podemos discutir qué tipo de legislación, qué tipo de trabajo, etc. Pero que es distinto del capital financiero a corto plazo, que ese sí que hemos aprendido con la crisis, que es muchísimo más nocivo. Así que yo ahí, que no sé si estás de acuerdo, pero tú lo has dicho con la boca pequeña, y diría que en general podemos entender que la inversión extranjera de directa no es una mala idea, especialmente entre dos bloques como Europa y Estados Unidos, que tienen un sistema eh, de nivel de renta de capital, alto, un sistema jurídico bastante más eh, desarrollado, etc. Ahora, dicho sea eso, ¿Hace falta para que la inversión aumente estos tribunales? Pues eso es lo que yo no tengo tan claro. ¿no? Y ahí, eh, digamos, eh, yo entiendo, por ejemplo, en el caso que has mencionado de Repsol y Bolivia, nada que objetar. Lo que hizo Evo Morales, pues bueno, eh, llegó y dijo los últimos 500 años las cosas han hecho mal, ahora lo vamos a hacer bien. Por cierto, Repsol sigue en Bolivia. Porque aún con la expropiación y el cambio, le sigue mereciendo la pena. Lo que es que ahora el reparto de ganancias está mejor. ¿no? Es bueno. Ahora, cuando... Argentina expropia a IPF, a, a mí me parece mal que lo expropie, y tu punto ha sido muy importante. Igual que si se quiere hacer aquí una carretera y a uno lo expropia en su casa, pues, pues se siente, es interés general, pero le tienen que pagar. ¿no? Entonces, de lo que se trata es que estos, estos mecanismos pueden servir para que haya una presión, para que haya una compensación. ¿no? Y esto yo creo que sí que algo de importancia tiene. Eh... Y mirad un caso contrario. Eh, nos han llevado a juicio eh, un montón de empresas que invirtieron en, en renovables en España en los últimos años. Y estábamos encantados cuando venía la inversión. Y ahora eh, nos han demandado y no queremos pagar. En el mundo hacia el que vamos, este en el que nosotros vamos a pintar menos y los emergentes van a pintar más, eh, bueno, pues vamos a que esto sea más equilibrado. Que a veces las podamos usar empresas y a veces las de Pero bueno. Eh, y en todo caso, sí que creo que, eh, aunque. La, la cuestión clave es, pues como has mencionado, no sé cómo se dice el derecho, el derecho sustantivo ahí está la clave y yo creo que la Comisión se ha, se ha enterado de que había que poner más condiciones, en qué casos se puede ir a esos tribunales y en qué casos no. Esta es la clave, porque no se usan todos los días. Esto es muy caro y tampoco le gustará a las empresas que tienen más grandes gastar dinero en O sea, también pongamos en perspectiva, han aumentado muchísimo los casos porque ha aumentado muchísimo el movimiento de capitales en el mundo en los últimos 40 años y porque hay más acuerdos, 3.300, que permiten que eso se use. Pero en todo caso, eh, sí que hay un tema interesante, pero lo dejo en manos de los juristas. Si el Tribunal Europeo de Justicia está por encima de esto. Pues entonces no hay nada de que preocuparse. O sí. O sea, esto me gustaría saberlo, seguramente no podemos. Y por último, en la práctica. Esto está en la mesa. Y aquí, en negociaciones comerciales, hay una cosa que es bastante complicada, que es que lo más importante no es la negociación, sino cuando se negocia sobre de qué se va a hablar y qué no se va a hablar. Por ejemplo, en el TTIP, los franceses dijeron, servicios audiovisuales no se van a tocar. entonces no hay nada que discutir. Ambientaje de inversiones, decidimos que sí. No sé muy bien por qué se decidió que sí. Ahora está. Entonces, como para los americanos, es bastante importante, y os he insistido que si no hay esto, no acuerdo. Pues nosotros, dado que la opinión pública europea ha expresado sus eh, dudas, primero, hagamos que sea algo que nos guste más, con esas normas de derecho antiguo, y segundo, saquemos todo lo posible a cambio, porque esto es una negociación. O sea, que nos abran las, eh, eh, eso, lo que he dicho, las, las obras públicas de los Estados Unidos. Y que eso luego lo no va a hacer Ferrovial o ACS es el argumento de Tom, pues cobremosle esos impuestos a ya y a CS, pero eso no tiene que ver con el TITI, tiene que ver con esa escala aquí. Creo que muchas veces estamos mezclando en este debate donde se mezcla el TITI con las críticas a la globalización en general, cuando la globalización, lo que ha hecho en los últimos eh, 30 años, es sacar a 1.200 millones de personas de la pobreza, los países emergentes, también hay que recordarlo, que la, muchas veces lo que tenemos que hacer es exigirle a nuestras autoridades políticas y que los ciudadanos de los países emergentes les exijan a las suyas ciertas cosas que no tienen que ver con los acuerdos comerciales. Gracias. Eh, solo por puntualizar, cuando dices que la inversión extranjera, eh, crea muchos puestos de trabajo también aquí y estamos encantados cuando vienen. Eh... Hay muchos estudios en el Kelly. Ah, es un poco todo, quiero decir, eh, aquí tenemos un ejemplo de Eranuskadi, eh, cuando Mittal compra Arcelor nos dicen que es una gran, una, que es una gran oportunidad que ha venido una multinacional India a comprarnos Arcelor. Lo que sabemos es que hoy 600 familias se van a quedar en el paro, porque Mittal ha decidido que en su eh, cálculo económico a nivel mundial las, las dos factorías de salidas sobran no porque sean deficitarias de ellas en concreto, sí, no luego, luego de alguna ver, manera luego de la alguna la manera, manera, manera, de no, manera no quiero decir no pero la realidad es que esta inversión va a provocar que se cierre porque también eso es el capitalismo el capitalismo financiero luego, yo creo que la pregunta si la inversión extranjera es, es positiva <risa> o negativa no tiene respuesta depende de las condiciones no pero, pero, pero, pues, Bueno, eh, si simplemente, simplemente, simplemente, la inversión, eh, si no que, que la inversión es positiva, pues, efectivamente, a, a, en un primer momento no se puede evaluar cualquier tipo de inversión y aceptar, obviamente, pero existen distintas teorías. Entonces, eh, y yo creo que de una forma global se pueden distinguir inversiones positivas y negativas. Entonces, eh, eh, si llega al caso concreto, evidentemente hay muchas inversiones privadas que son. Eh, que no son beneficiosas para la sociedad que recibe esa inversión, efectivamente, y al medio largo plazo, igual, una inversión que es positiva luego se convierte en positiva, eh, y, y, y los beneficios igual no compensan las vidas que luego puede eh, provocar esa inversión, siendo eso cierto. Aquí hay una forma de enfocar, eh, hay distintas formas de enfocar el problema. Una cuestión es el. Bueno, una forma de enfocar la inversión privada es la que hace, vamos a decir, el capitalismo más salvaje, la ideología arte, que siempre es positivo. Y da igual con qué tecnología vayas a ese estado, que la tecnología que vayas a aplicar en ese estado sea una tecnología que sea prohibida en tu país y por tanto para que rentable esa empresa que funcionaba en tu país, pero que ahora no puedes exportarla que si te vas a otro país a, a, a llevar a cabo esa inversión, cuando esa inversión no revierte en... en vamos a decir, en nada positivo eh, en esa sociedad cuando no transfieres tecnología, cuando los costos de trabajo se limitan a, a personal cualificado del estado de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inversiones dependen en qué condiciones se deben a cabo las inversiones pueden ser o muy positivas o muy negativas. Por eso yo defiendo una, vamos a decir, un, una, eh, una, una, una visión, vamos a decir, moderada, ¿no? De lo que de, entonces, no digo que yo todas las no sé qué yo, de, de, de, de, de, de, de el que va a decir que todas las inversiones son positivas ni mucho menos, pero tampoco voy a decir que toda inversión privada es perjudicial, como dicen otro tipo de eh, tendencias que dicen que toda inversión es otra forma de, eh, de imperialismo y por tanto de sometimiento a los pueblos que reciben esa inversión. Tampoco, tampoco creo que sea eso. Entonces, ¿la clave dónde está? La clave está, por ejemplo, en el capítulo de acceso de, de, de acceso al, al mercado del de TTIP que esto ha pasado totalmente desapercibido y para mí es una cuestión clave que por primera vez en los tratados de inversión europeos, en el modelo europeo, se incluye eh, el acceso, eh, la libertad de acceso al, eh, de las inversiones extranjeras y se aplican estándares internacionales a ese acceso. Esto es, antes, el acceso de las inversiones extranjeras a los mercados digamos, de los países europeos, era una cuestión que quedaba en manos de la legislación interna de cada estado. Ahora, con el TTIP, una de las cosas que cambian es que la aplicación de los estándares internacionales, el trato, el trato, eh, el trato nacional, etcétera, etcétera, se aplican incluso en el momento del establecimiento de esa inversión. Que esto es un salto cualitativo y del que nadie está hablando. Ese es un problema. Y el problema también en el acceso es que Vamos a, vamos a discernir o vamos a diferenciar las inversiones vamos a encontrar requisitos de desempeño, que es otro de los grandes problemas. En la actualidad, una de las cuestiones clave del TTIP es que no impone ningún tipo de requisitos de desempeño a las inversiones extranjeras que quieren invertir en Europa. Esto es, no se les exige que trabajen con trabajadores eh, del de lugar donde se invierte. No se les exige ningún tipo de eh, eh, lo que se, volúmenes de negocio en el estado donde se, No se les exige que, que reviertan riqueza en el, en, en el lugar donde, se, donde se, se sitúen esas inversiones. Ahí está un grave problema. Uno de los grandes problemas está ahí. En el... Y, y no tanto en la inversión. Y, y, y una pregunta ¿no? que, se, que nos hacía o no. ¿Y entonces por qué? qué necesitamos el arbitraje? Igual es porque no se crean en nuestros tribunales, como nosotros no nos cuidamos de otros. Hay, hay una encuesta hecha por la propia Unión Europea que habla de la, de, de, del sentimiento de, de, de, del sentimiento de, eh, de los propios ciudadanos europeos que tienen respecto a la independencia de sus tribunales. En un estudio de Torlenda 144 estados, España está en noventa y tantos. O sea, nosotros sabemos, nuestra percepción es que nuestros tribunales no son independientes. A una empresa estadounidense no le interesa poder los tribunales españoles. Si nosotros mismos les estamos diciendo que no son independientes, pero eso es en el caso de España. que Eslovaquia está en el 130 y tantos, de 144. Os podéis imaginar cuántos otros estados y qué otros estados están por delante de países si europeos, supuestamente, eh, donde los tribunales de justicia funcionan perfectamente. O vamos a poner el ejemplo de Italia, donde las dilaciones son. Bueno, excesivas, bueno, es que bueno, por supuesto, pero que se alargan los, los cargos años, años, años y años. ¿Esa es una justicia pues, que le interesa a un inversor extranjero? Hombre, igual no somos tan perfectos. Igual, a ojos de, de, de, de inversores extranjeros, nuestros tribunales no son tan buenos como nosotros creemos. O igual saben lo que nosotros sabemos. Sí, no, sí. lo que yo quería decir con respecto a, la, a las inversiones, sin entrar en, es que precisamente las hay muy buenas y muy malas, como bien has dicho, que lo que a mí me preocupa como jurista es que se le otorgue a las inversiones de las multinacionales, a las buenas y a las malas, una protección jurídica mayor que a los nacionales, a los estados europeos, también a las malas. Es decir, esa inversión mala, nociva, que crea pobreza, que crea desigualdad, está igual de protegida que la buena de la que hablaba Federico. Eso es lo que yo planteaba como, digo, no vamos a utilizar ese axioma de que la inversión extranjera es positiva, es positiva o negativa, en función del caso. Luego, a la hora de crear un sistema de regulación, eh, lo peligroso es otorgarles una protección suplementaria, eh, ese era mi planteamiento, a vida cuenta que son positivas o negativas, en función, a pesar de los análisis subjetivos seguramente, pero también del caso, ¿no? del, del, estudio, del estudio del caso, esa un poco la, la, la Tom. Muchas veces... En estos debates, cuando se pretende ser muy técnico y muy jurídico, siempre se nos meten ahí unas pinceladas que pretenden ser no tan técnico ni tan jurídico, sino son de profundamente ideológicos y políticos. Y yo no tengo ningún problema con eso, porque yo creo que nosotros somos una sociedad pues muy política y muy ideológica. Así que cuando se habla de... La globalización capitalista ha sacado tantos miles de personas de la pobreza. Bueno, yo me he leído el informe que ha hecho Oxfam Internacional y llega a una conclusión que 62 personas en el mundo tienen la misma acumulación de riqueza que 3.600 millones de personas. Y que en estos últimos años del propio estudio, esa riqueza había aumentado un 44% en este, digamos, 1%, mientras la riqueza en estos 3.600 personas, 3.600 millones de personas, había bajado un 42%. Lo que todo el mundo está de acuerdo, que han aumentado tremendamente las desigualdades. Y cuando se habla tan fácilmente de lo que es la pobreza, Muchas personas que tienen un empleo, dos o tres, y no pueden llegar a fin de mes, o que sufren pobreza energética porque han aumentado tanto los privilegios de las grandes empresas eléctricas en España, gracias por ejemplo al señor Soria que había dimitido, pues estas personas no son consideradas pobres. ¿Mm? Y cuando vamos a la otra parte del planeta donde tanto se esfuerza a mostrar que no fueron políticas públicas ni fueron ciertos esfuerzos de la propia sociedad, sino fue el capitalismo eh, global que haya sacado a la gente de la pobreza, pues hay que ir también un poco más a la realidad de la gente, ver realmente si esta salida de la pobreza es real o quiénes han hecho el esfuerzo. Y en términos básicos, que es un tema que nosotros trabajamos mucho, que es por ejemplo la agricultura y la alimentación, no ha sido tanto la agricultura industrial o la globalización del sistema agroalimentario agroindustrial, sino más bien el mantenimiento de la soberanía alimentaria de la agricultura familiar que ha mantenido a flote a una gran parte de la población mundial. Y fue al revés, que haber metido a la agricultura de la alimentación en la Organización Mundial de Comercio, de haber industrializado los sistemas agrarios, ha generado... Más empobrecimiento, más violación al derecho a la alimentación y muchas otras cuestiones eh, importantes. Entonces, también yo simplemente apunto aquí algunos datos para que no sea tan generalista siempre estos apuntos de que cómo la globalización capitalista, tan voluntariamente y por, eh, de buena gente, ha sacado a la gente de la pobreza. El segundo apunte eh, que ha hecho el profesor que ha intervenido sobre el ISS. De los 700 casos, bueno, concretamente 696 casos, hasta fecha, digamos, de enero del 2016, cuando se dice que la mayor parte de los casos fue favorable a los gobiernos, hay que hacer dos matizaciones. Una, no gana el gobierno o el Estado, porque el, el Estado no puede demandar a la empresa en estos tribunales. En todo caso, no pierde el caso, pero no gana. Pero además, el 52% es cuando se suman los casos que ganan los inversores frente a los estados, más lo que son acuerdos que no esperan hasta terminar los casos, sino son, digamos, diferentes... Eh, ¿cómo se llama? ¿Settlement en castellano? arreglos. ¿Y qué pasa con ese porcentaje importante del 26% de arreglos? Pues es el Estado que retira alguna medida política, una ley, una iniciativa, una eliminación de diferentes, eh, por ejemplo, apoyos públicos. O sea, los arreglos que no se tienen en cuenta a la hora de contabilizar, que aunque no hayan tenido que pagar una compensación a la empresa, sí han tenido que tomar medidas reguladoras, en muchos de los casos negativos, hacia los intereses generales de la población. Otro eh, tema que me parece importante cuando se analiza quiénes están metidos en ese sistema, porque la Comisión Europea y muchos de los que defienden el TTIP siempre hablan de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, el profesor de Derecho Gus Van Arten y Pavel Matioski, de. Bueno, luego os doy los datos si queréis, alguien de, de una universidad de, de Canadá, sacaron un estudio de todas las compensaciones que se han dado a las empresas en estos últimos 20 años. Y el 94% de las compensas de los casos de inversor Estado fueron demandantes con unos ingresos de más de mil millones de dólares. No, no conozco yo pequeñas y medianas empresas que tengan ingresos de más de mil millones de dólares. Pero bueno, igual eso es una percepción eh, que solo tengo yo, nada que ver. El tema de la inversión. Señor, la señora Cecilia Malmström, comisaria de Comercio Exterior de la Unión Europea, fue en repetidas ocasiones preguntada, en sede parlamentaria del Parlamento Europeo, si podría demostrar los estudios que demostraron empíricamente si la inversión era eh, digamos, positiva y generaba empleo, y si realmente era necesario por eso meter el sistema ISDS en el TTIP. Y fue preguntado tantas veces que al final tenía que reconocer en una de sus últimas comparecencias que efectivamente no, no, no se podía demostrar. Por lo tanto, para mí ese debate, lo de la inversión neutral, es también bastante problemática. Podríamos preguntar a todos los miles de casos de familias que han perdido miembros de su familia por el amianto, muchos de ellos también aquí en el País Vasco, si esa inversión de estos inversores extranjeros que han hecho tan buenas inversiones creando puestos de trabajo después de tantos años de enriquecerse si era tan positiva esa inversión por la que miles de personas, trabajadoras y trabajadores han muerto ¿no? entonces eso de que hay inversiones buenas y inversiones eh, malas yo creo que Juan antes ha planteado un tema muy importante hay relaciones de fuerza, hay intereses, y ni siquiera el sistema económico financiero, ni nuestro sistema político, ni nuestros gobiernos, están fuera de estas relaciones de poder y relaciones de intereses. Y entonces podemos escoger un montón de ejemplos donde inversiones extranjeras directas han hecho muchísimo daño en terceros países, ¿no? los países del sur global, pero también en, en, nuestra, en, en este país o en, en la Unión Europea. Y seguramente vamos a poder presentar también inversiones donde se ha creado puestos de trabajo. Lo que yo me pregunto es que cómo es posible, si siempre se saca el argumento del empleo, que... Después de tantos años de globalización y tantos años de aumento de la inversión extranjera directa, ¿cómo es posible que tenemos unas cifras de desempleo tan importantes en, en este país? Claro, entonces se utiliza el argumento de la crisis financiera. No, yo también he dejado bastante. Antes. He estado bastante paciente. Quiero desarrollar mi argumento quiero desarrollar mi argumento porque es importante ver... sí, sí, sí en España hubo una burbuja financiera, inmobiliaria y eso no ha caído del cielo sino hubo una serie de condicionantes para llegar ahí yo antes mencionaba algunos la ley de liberalización del suelo del señor Aznar, 1998 pero también la prohibición del control de capitales del Tratado de Maastricht de 1992. Y allí podríamos seguir. Y si nosotros analizamos cuáles eran las posibilidades, pues la Organización Mundial de Comercio y entre otras el AGCS lo que hizo en 1994 era ampliar la prohibición de control de capitales y lo que ha conseguido, sobre todo en el capítulo de servicios financieros, es liberalizar aquellos. O sea, hoy los casos que estamos hablando de paraísos fiscales, de papeles de Panamá, etc., entre otras cosas, ha facilitado que haya un menor control público sobre los flujos de capitales. Y sobre todo, ha imposibilitado diferentes medidas gubernamentales para el control de capitales. Eso ha hecho el sistema de la Organización Mundial de Comercio con el AGS en el capítulo de la liberalización de los servicios eh, financieros. Por lo tanto, no ha caído del cielo que de repente han entrado a España un montón de dinero, se ha construido más viviendas que Alemania, Francia e Inglaterra juntos, sino ahí había digamos, un objetivo especulativo. Pero no era la, el, la esfera financiera solo, no, no, la economía real... La de las constructoras, la de cientos y miles de empresas suministradoras de las grandes empresas constructoras, el Estado, las administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, porque si no, no tendríamos cientos de casos de corrupción y casos en, en, en los tribunales. O sea, había todo un entramado económico, político y también eh, facetas eh, de otro índole que han ayudado a crear esa burbuja financiera y... Las consecuencias que luego han pagado mucha gente. Pero lo que es más importante, el sistema económico financiero, visto desde esta óptica, que siempre se crean empleos con la inversión extranjera directa, tampoco es cierto. No, no se puede demostrar, eh, y, y de hecho el mejor ejemplo es Brasil, que no ha tenido tratados bilaterales hasta ahora, porque ahora sí tiene eh, varios en, en marcha. ¿El Mercosur qué es? Yo hablo de Brasil ahora. ¿Vale? Brasil que Brasil ha tenido muchísima inversión extranjera directa sin eh, tratados bilaterales y no se ha hecho ninguna vinculación de que el ISDS era tan necesario porque eh, eh, la inversión extranjera era tan, tan importante. Pero, solo para cerrar, digamos, una, una idea: yo pongo en cuestión, digamos, la neutralidad tanto de los flujos de inversión como también de los mecanismos sobre los que ya ha hablado eh, Juan anteriormente. Para mí es importante que el sistema del arbitraje privado rompe un principio del Estado de Derecho que es que todas y todos somos iguales ante la ley. Y eso no existe en el arbitraje privado. No somos iguales todas y todos ante la ley. Hay unos que son los inversores extranjeros que tienen más privilegios, más derechos. Y si eso, como se nos ha dicho, eh, sea el precio que hay que pagar, eh, yo creo que eso no lo podemos tomar eh, como bueno, sino yo creo que cualquier persona estudie derecho o no estudie derecho, yo creo que tenemos que defender los principios del Estado de Derecho, que todos y todos somos iguales ante la ley. Y eso, el sistema de arbitraje privado ha puesto en tela de juicio, y eso es lo que tenemos que eliminar y por eso tenemos que conseguir que no solo el ISDS no entre en el TTIP, sino todos los tratados bilaterales de protección a la inversión que se han firmado en el pasado, entre paréntesis, habrá que investigar por qué en el Congreso de los Diputados no hubo oposición en su día, ¿no? que no es una responsabilidad que nosotros podemos Poner encima nuestras espaldas, o sea, no sirve como argumento a la hora de evitar que el ISDS entre en el TTP o en el Z en los nuevos tratados. Porque yo sí te puedo mostrar luchas que han tenido organizaciones nuestras en el pasado contra ese tipo de mecanismos, pero no puedo responder por la falta de responsabilidad de otros actores que no lo han tenido en, en, en su momento. ¿vale? Pero sí me parece importante destacar que aquí estamos hablando de algo enormemente serio, que no solo es en relación con el ISDS, sino estamos hablando de algo mucho más profundo, que es el sistema del derecho comercial internacional donde se ensambla estos tratados bilaterales de protección de la inversión.